Vamos a saludar al titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, está en contacto con nosotros Martín Hinojosa. Martín, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo les va? Me escuchan bien, ¿no? Sí, perfecto Martín, lo vemos y lo escuchamos muy bien. Bueno, se dio a conocer, primero fue el día del Malbec, eh, antes de ayer, nos parecía interesante poder hablar un poco de esto... ...porque en el informe que dieron a conocer hace algunos días atrás, a nivel nacional... ...notamos que va en aumento, ¿no? Esta variedad que desde Mendoza se potencia hacia todo el mundo... ...al menos eso marcan los números, Martín. Sí, es así, es así. De hecho, de la provincia vitivinícola, Mendoza es la que más Malbec produce... ...más del 80% está en Mendoza pero siempre decimos en el sector que el Malbec eh, es un, nuestra variedad insignia que nos permite mantenernos en los mercados, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Recordemos que de cada cuatro botellas que se venden, tres se venden en Argentina y una se exporta. El Malbec ha sido nuestro, nuestro gran ingreso al mundo como variedad, primero porque eh, es una variedad que gusta, es una variedad que en países como el Reino Unido y Estados Unidos, para el paladar de esos, de esos consumidores, es un, una uva que gusta mucho, un vino que gusta mucho, para ser correcto en la determinación. Sí. Eh, y también otro, otro efecto que tiene es que el Malbec no fue una moda. claro Que fue un... Pero ¿Se instaló? Se instaló. Nosotros en algún momento teníamos la duda de que fuera una moda como le pasó a países vitivinícolas como Australia, que tuvo un fuerte consumo de sirá a través de una marca que se, llamaba, se llama Yellow Tail, eh, y que de, de repente se desplomó. Uh -huh. eh, por suerte con el Malbec esto no pasó, de hecho hemos ido creciendo en todos los países en los cuales, en la mayoría de los países en los cuales hemos ingresado, y esto se da básicamente por la buena calidad de nuestros vinos, claro. pero también por el gran trabajo de nuestros empresarios vitivinícolas, que son serios, que todos los años eh, mejoran la calidad de sus envíos y de sus productos, y eso te permite mantenerte en los mercados, generar más ventas eh, y eh, posicionar nuestra variedad en el mundo, que somos... Digamos, donde mejor se da claro. el Malbec en todo el mundo. Martín, usted es el, el, el presidente de, el titular, digo, del Instituto Nacional, pero es mendocino, obviamente, y conoce de, de, de, de esto en profundidad, por todo lo que genera la uva en Mendoza. Yo leí el informe y me sorprendió eh, el hecho de encontrarme con que Mendoza va perdiendo hectáreas cultivadas con, con uva. Así como crece el consumo del Malbec, me, me llamó la atención, no sé si es para preocuparse o no, pero este, en la última década habla el informe de casi 9.000 hectáreas que se perdieron en Mendoza son aproximadamente 7.000 y pico de hectáreas, para ser exacto, uh -huh. eh, 5.000 y pico de hectáreas. Eh, creo que, a ver, hay distintos factores para analizar, yo no sería decir que hay uno solo factor que hace que se disminuya la cantidad de hectáreas, pero ha pasado en los últimos 10 años que eh, las ciudades han ido agrandando y han llegado hasta donde están las fincas, ¿no? Eh, y el valor inmobiliario que adquieren algunas propiedades que quedan dentro de la ciudad hace muy tentador al productor y la verdad que, que, que es difícil ir contra eso de eh, venderla inmobiliariamente. Imagínate que eh, una hectárea que queda cerca de una ciudad se empieza a vender a valor de metro cuadrado. Claro. Eso creo que es uno de los factores... Que incide en que eh, se empiecen a urbanizar algunas eh, fincas y, y esa disminución también eh, implica menores hectáreas. ¿no? Claro. Lo otro que creo que, que también afecta es: eh, viste que las, las eh, herencias o las familias, eh, cuando hacen la división de esas fincas, a veces son muchos hijos, muchos hermanos, y eh, les quedan porciones o espacios muy reducidos, eh, muy poquitas hectáreas que a veces no se terminan transfiriendo y se empiezan a abandonar eh, porque los hijos se dedican a otra actividad ah. o porque no quieren eh, seguir en la actividad vitivinícola, y eso ha ido disminuyendo. Estamos aproximadamente en los últimos 10 años en una disminución, en una disminución de 3.4 hectáreas. Y es para preocuparse, intentamos que los. Sí, ¿Es para preocuparse digo esto, esta situación o es un aviso de que va a ir cambiando la matriz productiva de Mendoza? ¿Por dónde lo ven ustedes desde el Instituto? Yo no creo que sea... Nosotros no queremos que sea una situación para preocuparse porque también va de la mano con el consumo. Si vos te fijás, en los últimos 10 años también hemos bajado la cantidad de consumo per cápita de vino. Entonces hay como una lógica de acompañamiento entre la cantidad de hectáreas y cómo... Eh, ha ido disminuyendo Ajá. un poco el consumo de vino. Si bien no ha sido brusco en los últimos años, hemos tenido incluso un repunte en época de pandemia en lo que es eh, la cantidad de consumo, sí. eh, este porcentaje no es tan grande como para preocuparse. Bien, bien. De, hecho, de hecho, si tuviéramos consumo... ...como eh, el año de pandemia que fue el 2020... ...seguramente tendríamos seguramente tendríamos problemas de abastecimiento... ...ante uh -huh. bajas cosechas. Claro. Martín, ¿sabe por qué le preguntaba? Y, y, y cierro la última pregunta que le hago con respecto a este informe que, que leía... Eh, ...porque veía también que el mapa es como que va cambiando... ...la sensación que a mí me, me, me daba de la lectura de ese informe... ...porque hablan de que va creciendo en Salta... ...que se va extendiendo hacia otros rincones del país... ...el espacio de áreas cultivadas... Y pienso también en la crisis hídrica que tiene Mendoza, quizás los inversores empiecen claro. a pensar en otras provincias para llevar justamente la producción de, de vino. Por eso le consultaba, porque por lo que le iba creciendo en otras provincias. Así como disminuye aquí en Mendoza, hay en otras provincias crecimiento. Claramente, en 15 provincias ha habido un crecimiento. También el crecimiento se nota rápidamente porque la cantidad de hectáreas en esas provincias es mucho más chica, entonces cuando hay una inversión de 30, 40, 50 hectáreas, eh, se nota rápidamente por la proporción. Eh, pero sin duda, sin duda, el acompañamiento entre lo que se consume y lo que estamos produciendo, notamos un equilibrio en el equipo, ¿no? en lo que se viene dando en los últimos años. Bien. Voy a sumar a la charla, si usted me lo permite, a las 8 y 19 minutos de la mañana, Agustina Fiadino, que está aquí con nosotros, que tiene algunas consultas también para, para hacerle. Agustina, te escucha Martín. Martín, buen día. Gracias por atendernos. Bueno, la consulta obligada de estos días en lo político tiene que ver claramente con la posibilidad, Martín, de que pueda llegar a ser candidato a gobernador. Eso es lo que dicen por ahí. ¿Usted qué tiene para decir al respecto? Buen día, Agustina. Eh, nosotros de nuestro equipo tenemos una gran, gran responsabilidad que es la conducción del Instituto Nacional de Vitivinicultura nosotros estamos en 14 provincias de toda la Argentina tenemos una responsabilidad enorme eh, que es conducir este organismo y tenemos una segunda responsabilidad también muy importante que es la conducción junto a las entidades vitivinícolas del préstamo Proviar II todo mi equipo está enfocado y les pido todo el día que estén enfocados en estos dos temas que son las responsabilidades que nos caben como funcionarios y es lo que nos, a los que nos tenemos que dedicar, Agustina. Seguro. Entonces le reformulo la pregunta. ¿Le gustaría ser candidato a gobernador más allá de que hoy no esté pensando en eso ni su equipo esté trabajando de acuerdo a lo que usted manifiesta? Insisto, nosotros tenemos que estar dedicados absolutamente a esto, Agustina. No, no tenemos... ...que pensar en otras cosas... ...tenemos que estar haciendo la mejor gestión... ...es nuestra responsabilidad... Uh -huh. ...hacer la mejor gestión... ...que se pueda... ...dentro de los errores que uno... ...puede llegar a cometer... ...pero tratando de hacerlo de la mejor manera posible... ...y con doble responsabilidad... ...lo insisto, con doble responsabilidad... ...que una responsabilidad es... ...además de conducir... ...el Instituto Nacional de Vitinicultura, eh, ...conducir un préstamo... ...a la única economía regional de toda la Argentina que se le ha dado para que llegue a destino de la mejor manera posible y con todas las entidades trabajando en conjunto. Uh -huh. Y la última, ¿se ¿salpica de alguna forma al INB la interna que se está viviendo a nivel nacional con el Frente de Todos? Y algunos dicen también a nivel provincial. No, en nuestro caso no, no nos afecta. Nosotros somos un organismo con objetivos <coughs> claros, eh, con, con una gran responsabilidad técnica, y tenemos que hacerlo independientemente de las situaciones que se den a nivel político, porque es nuestra responsabilidad. Bien. Martín, eh, le agradecemos el contacto. No sé si quedó algún otro dato que usted quiera repasar de este informe que se dio a conocer algunos días. ¿Tiene la posibilidad de hacerlo ahora? Básicamente, hablar del, de cómo viene terminando la cosecha uh -huh. de este año. Sí. Eh, ya estamos prácticamente en el final. Estamos viendo una cosecha muy baja, diría que la segunda más baja de los últimos 12 años, eh, si, se, si se da la tendencia que venimos viendo entre esta semana y la semana anterior, creemos que va a ser la segunda cosecha más baja de los últimos 10 o 12 años. Eh, y creo que es ¿Y por, eh, por qué, relevante este dato. ¿Por qué, digo, qué, qué pasó? Creo que las contingencias climáticas afectaron las heladas que uh -huh. se dieron tardía, afectaron. La helada que se dio hace 15 o 20 días en el sí. Valle de Uco también incidió. Los tachos de uva pesaban entre 15 y 16 kilos, cuando generalmente tienen que pesar entre 19 y medio y 20 kilos. Eh, el recurso hídrico, que lo nombrábamos recién, uh -huh. también eh, afecta claramente... Y eso hace también que los granos pesen menos. Entonces, hoy estamos en, en... Creemos, lo digo potencialmente porque aún la cosecha no ha terminado, pero creemos que podemos estar ante la segunda cosecha más baja de bueno, los últimos años. ¿Va a elevar el precio, claramente, Martín, entonces? Se han estado actualizando los precios. Esperemos que se mantenga el equilibrio y, y el sentido común, tanto de una parte como de la otra. Para que todos en la cadena puedan no solamente beneficiarse, sino también mantener el consumo, que es lo que nos interesa a todos en el sector, que no caiga el consumo, es difícil mantenerlo. Y en ese sentido tenemos que, que ser, eh, eh, digamos, con sentido común uh -huh. y no ser pendulares. Eh, en el momento de, de que los precios se muevan para un lado o para el otro. Bueno, veremos. Martín, gracias, ¿eh? lo vamos a seguir porque es un tema, este último que usted deja, más que interesante, ¿no? que sea la peor cosecha de los últimos 12 años, eh, no, no, no es un buen dato. Gracias Martín, muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Martín y Hinojosa.